Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Sí. Hola, Carolina Sánchez está aquí Parece que ya se están conectando Bueno pues vamos a esperar a que Mariby se conecte porque ya le, ya le mandé un mensajito, pero este, pues esperemos que en el transcurso logre conectarme con ella. ¿Cómo están todos? ¿De dónde son? Cuéntenme. Gracias, Sofía. Salud integral. Pues hoy les voy a hablar, mientras les voy a ir hablando un poquito. Eh, el, el tema que vamos a tocar hoy es de las personas altamente sensibles, ¿no? Pero ¿y cómo se relaciona con los animales? Ah, es panito, Marini, perfecto. Sí. super, sí. Hola Marini. ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Discúlpame que estaba, se me, se me quedó el teléfono sin batería y estaba aquí buscando cómo colocarme para, no te preocupes. para poder estar con vosotros ahora, ¿qué tal? Muy contenta, buenas noches allá a todos a España y, y tardes aquí en México. Estoy súper contenta de que estés aquí sí, María, ya... muchas gracias. A ver qué tal va, porque me parece que hay como poca cobertura. Te oigo así como un poco de retardo, a ver si, si se conecta. No sé qué pasa hoy con las conexiones, pero bueno, vamos a ver. A ver qué tal. Hola, pues primero Muy contenta de que me hayas pedido participar en este directo, porque creo que es un tema súper interesante, que a gente de mi comunidad también le va a interesar un montón. Sí, claro que sí. Pues para los que no conozcan a Mariby, ella es una comunicadora entre especies, ya lleva más de 15 años en, en esto, y también tiene una escuela donde nos ayuda a los que estamos interesados y nos sentimos conectados a volver a aprender, y yo yo también no me atrevería a decir a recordar, ¿no? Porque, pues más que un don, es una, pues una capacidad que poseemos todos los seres humanos, pero que, aparte de que vamos olvidando con el tiempo, pues no se habla, ¿no? Como que pareciera que cuando nos, nos dicen comunicar con animales, con árboles, con minerales, nos remontamos como a, como que solo a ciertas personas ¿no? tienen este don. Pero en realidad, pues, pues es de todos, ¿no? Uh -huh. Es de todos y fíjate que lo que nos explican los animales y la propia naturaleza, lo que nos cuenta cuando empiezas a conectar y a desarrollar este lenguaje, lo que nos explican es que no es solo que sea... Eh, que no solo que todos nacemos con ello, es que vamos cada vez más hacia ello. Y tiene mucho que ver precisamente con el aumento de sensibilidad que muchos de nosotros estamos experimentando. Porque fíjate, hoy cuando dije en la comunidad hace un ratito que les recordé que íbamos a hacer este directo y pregunto, ¿cuántos aquí son conscientes de ser altamente sensible? Y ya empezaron varios a escribir... Pues yo me di cuenta hace poco, pues yo tal... ¿Sabes cómo que es algo que... De lo que se está tomando conciencia, pero no es solo que se esté tomando conciencia... Esto es mi visión por lo que los animales me explican, ¿eh? No es, no es solo que se esté tomando conciencia ahora, sino que es que está aumentando la sensibilidad de la gente. Y está aumentando la sensibilidad de la gente porque la Tierra, y esto es lo que ellos nos explican maravillosamente... La Tierra está haciendo que nuestra conciencia se posicione de otra manera eh, y, y empezamos a percibir también desde otro lado, no tan mental, sino más desde el sentir. Entonces, claro, si estás vivo, sientes, ¿no? Y cada vez vamos, vamos afinando más esa sensibilidad. Y esta es la explicación que Oye, nos dan un... los animales de lo que está pasando. Oye, Mariby, pero es que aparte ahorita lo que comentas de que muy pocas personas somos conscientes que tenemos esta característica, podría llamarse, es porque también hasta, fíjate que yo cuando lo descubrí, no se hablaba, no había tanto, ahora sí que si buscas en internet hay videos, hay va varios libros, pero hace como cinco o siete años que yo que yo encontré, me encontré con este término, casi no se hablaba. Y aparte, algo muy interesante que yo encontré es que incluso, eh, bueno, tú lo has de saber, muchas personas que, que somos paz eh, lo vivimos desde el sufrimiento, que es, que, que es justo donde, donde esta plática me gustaría hable, hablarlo, porque somos personas que al tener, por ejemplo, yo puedo hablar de mi caso personal, yo siempre tuve un amor muy intenso por los animales, incluso por la naturaleza, y, y, eso, y eso va a un lado a otras características, ¿no? que son justamente de los paz que son personas pues altamente sensibles, que son personas que ven más allá de lo que pueden ver, que pueden sentir las emociones de, de, otros, de las personas con las que conviven, que son, que son sumamente empáticos. Y aquí es cuando yo entré, el sumamente empáticos eh, puede, puede relacionarse mucho con el sufrimiento que a veces vemos afuera, ¿no? Y que lo vemos mucho con las situaciones, eh, por ejemplo, cuando vemos que, que hay quema de, de de bosques, que hay animales sufriendo, que todo este contexto que puede llegar a rebasarte, ¿no? Hasta sentirte, eh, yo podría de, inclusive atreverme a decir que he encontrado mucha biografía que cuando el paz no se da cuenta de... De, de vivirlo más desde su don lo vive más como una enfermedad como si todo como si todo lo rebasara como si fuera muy estresante estas noticias como esta necesidad de yo creo que hasta de, de aislarse no porque le, le, le rebasa el poder eh, tras cómo se dice pues sí como toda esta información eh, absorberla no yo me acuerdo yo tampoco sé desde hace tanto tiempo que que lo soy Sí era consciente de de de, mi, de que tenía una de, de, de que tenía mucha sensibilidad del nivel al que percibo diferentes dimensiones vamos a decir sabes eh, pero no era consciente del todo que era esto sabes y por otro lado tampoco soy muy de etiquetas entonces siempre que veo una etiqueta yo huyo <ríe> o sabes yo nunca ¿Qué? intento nunca jamás estoy intentando espérate porque no, me acaban de tirar una cesta con todo lo que tenía adentro. <risa> que tengo uno, el, el más pequeño de mis gatitos todavía está en esa edad. <risa> bueno, luego recojo. Eh, pues me di cuenta hace poco, yo sabía, sí, incluso enseñaba ya a la gente a gestionar todo esto, pero no, no era consciente. Y me acuerdo que en terapia, fue en terapia, eh, porque estaba rebasada con todo el trabajo, todo estaría tanto... A ver, yo siempre he sabido que en mi trabajo, que además en los comunicadores, es que trabajamos con las emociones, trabajas con eso, o sea, utilizas ese don y lo pones al servicio, ¿no? Y bueno, ahí es que hay varias cosas a lo que has dicho. Voy a tener que ir. <risa> Espérate un momento, sí, porque es que. <risa> <risa> porque poco, <risa> efectivamente. Aquí. Hola, desde Cataluña, saludos a todos. Muchas gracias. Una Ay, fiesta de mimbre, encantados. Estaban ahí rompiendo como locos. Esperemos que no le hagan más caso. Vamos a ver. Bueno, el caso es... El caso es que eh, yo me acuerdo de, de lo mucho... Me, fue contando en terapia una fiesta que recordaba en la guardería, ¿vale? Todos los niños corriendo por allí, todo el mundo contento, y yo sentir... Todo el mundo estaba como contento, como feliz y yo sentía unas emociones que no tenían nada que ver con, con la alegría, del los juegos de por allí y tal y me hacía mucho más difícil pues salir corriendo con todos los demás, me, me sobrepasaban, me sobrepasaban y hasta ese momento en esa terapia, yo voy a cumplir 50 años este año y fue el año pasado, <risa> yo no me di cuenta de, de, de por qué. ¿no? como tampoco sabía por qué hacer lo que venía siendo hacer la cama <ríe> me costaba tantísimo como si estuviera construyendo ahí el y luego venía mi madre pero hija, tú, tú, tú, tú. Y, y yo no, digo, ¿por qué no me sale? ¿qué está mal? ¿qué está mal conmigo? ¿no? y entender que es que estás recibiendo tantos inputs ¿sabes? tantos inputs tanto, en, en energía, porque es que eso, el sentir es todo una relación con la energía ¿no? Y que era eso Claro, tú para mover todos esos inputs Tienes que gestionar todo, toda esa energía Claro, no es Te puedes poner en un punto mental Pero pues a quien tiene más sensibilidad le cuesta más Que cuidado, que luego pasa Yo, yo también veo que lo que pasa es que de vivirlo como tú dices, ¿no? desde el sufrimiento, desde como si fuera una herida abierta que llevas ahí, pues al final se crea un ego herido. Y eso no es lo mismo que ser altamente sensible. Son dos cosas que no tienen por qué ir unidas. Muchas veces van, pero no tienen por qué. ¿no? Y cuando, de hecho, cuando tenemos un ego herido, ahí toda la capacidad de, que esto tiene de ser un don se pierde porque... Cuando estás en el ego herido, en la herida, en lo que te duele, te cierras. Claro, pues es como una ostrita, te cierras, solo te ves a ti mismo y tu, y tu infierno personal y toda la parte de don, ¿no? De, de cómo de, de disfrutar, de cómo estás conectado con todo, pierdes esa, esa posibilidad, ¿no? Entonces el primer okay. paso para mí por lo que yo veo ¿no? en, en, en los alumnos que les voy viendo hacer y en mí misma. Es sanar esa herida, sanar ese herido, saber que cuando, cuando empiezas a aprender a gestionar toda esa energía, emociones, pensamientos, por todo eso lo recibimos. Lo recibe todo el mundo, pero según vas aumentando en tu sensibilidad, eh, recibes más y notas más que un pensamiento es una energía, que una emoción es una energía y que pesa, que si es denso, pesa. ¿no? igual que cuando no es denso y cuando tiene otra... También nos contagiamos muy rápido de, de, pues eso, de los buenos rollitos, ¿no? de, de la alegría, de una fiesta, ponte. o de Entonces rápidamente estás con alguien que, que tiene otra chispa y tú rápidamente te puedes conectar también con esa otra chispa. Yo creo que por eso nos gusta tanto la naturaleza. Por un lado, porque ellos saben mantenerla. Aquí viene... Aquí viene una de las... de la cesta de mimbre eh, por un lado ellos saben mantener muy bien gestionar muy bien la energía entonces ahí nosotros incluso sin, sin, sin que sea un nivel mental solo con conectar con ellos encontramos claves que nos ayudan ¿no? y luego porque la naturaleza siempre está a ese punto de, de, de apertura ¿no? de tirar hacia de, de vida, de, de la vida floreciendo y, y a nosotros nos es fácil conectar con eso, aunque también puedes conectar con, con, con todo lo demás. Tenemos, tenemos la capacidad de conectar con mayor facilidad, con mucho, yo siento que es así, ¿no? Y podemos elegir y aprender a gestionar como el, para poder elegir con qué de todo eso quedarte. Y lo demás, dejar que pase a través de ti, pero no, no engancharte. Vamos así, así, así lo estoy, lo he vivido yo y así es como creo que, bueno, un poco para lo que te quería comentar, ¿no? Para lo, así es como creo que los animales nos ayudan más a gestionar esa, esa sensibilidad. Oye, Marvin, ¿y se, se dice la... que? Ay, te perdí un poquito. Ay, Oye, Marvin, y, y un, tengo una, una pregunta que, pues, tú mejor que, que nadie en tantos años. ¿Por qué se dice que de 10 personas, eh, dos son personas altamente sensibles. Pero también es verdad que este número va a ir en aumento. Y yo te iba a decir, ¿por qué justo en este...? Hay algo muy bonito que te escuché en, en, una, en una de las clases y nos dijiste, y está sucediendo de de la mano con los animales, ellos lo saben y ellos nos... Eh, se está dando como este trabajo en equipo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué, solo? ¿Por qué en este momento se, se está habiendo tanta apertura de estos temas? Estaba encontrando también un video muy bonito bueno, el otro día de los baños de bosque y de las personas que también hablan, bueno, que canalizan con minerales y entregan mensajes y mensajes con las ballenas, o sea, está viendo tal vez un, una apertura que, que, digo, para los que pues nos encantan estos temas, es la verdad es que te alegra mucho el alma, ¿no? ¿Por qué en este momento justo es que está pasando esto? ¿Qué, cómo, ¿Cómo los animales lo, no, no, no lo cuentan? Pues un poco lo que, como te comentaba antes, ellos nos explican que es la energía de la Tierra. Es la energía de la Tierra la que guía todo, a, la que guía a todos los que estamos en el planeta. Y nosotros somos los últimos, la última especie en llegar al planeta. Y según los animales estamos todavía, estamos en el punto de empezar a florecer. Eh, la energía de la Tierra, cuando, llegas al, cuando una especie nueva llega al planeta, la energía de la Tierra entra, empieza a entrar dentro de ese ser y la conciencia, nuestra conciencia está allá donde está la energía de la Tierra trabajando más con nosotros. Entonces, durante un tiempo tuvimos nuestra conciencia en primer chakra y estuvimos explorando lo que era ser un humano en la Tierra desde el primer ch chakra. Eh, percibiendo, por lo tanto, desde el primer chakra, a saber cómo sería. También es cierto que cuando los chakras están como emparejados, entonces, cuando la conciencia de la tierra estaba en el primer chakra, es muy probable que también tuviéramos mucha conexión de séptimo chakra. Y que a lo mejor, pues, yo qué sé, esas, esas pinturas rupestres que vemos en las cuevas tengan más sentido de lo que pensamos. ¿Vale? Más Más... Que no era un pensaban que si dibujaban aquí un bisonte, lo llamaban. Bueno, quienes conocemos eh, el, un poco las capacidades de ese séptimo chakra, si estás muy conectado con el... Con, si tu conciencia está muy en el primer chakra y el séptimo, bueno, pues puede que haya... hubiera más historia de lo que en principio nosotros recordamos, ¿no? Eh, luego la energía de la Tierra fue llevando nuestra energía al segundo chakra, y ahí pues probablemente es donde empezamos a trabajar la agricultura, porque ya es la relación con el otro, ya sea la tierra, ya sea tu pareja, ya sea, depende, ¿no? pero ya es el yo, yo y tú, ¿quién soy yo con respecto a ti? El primer chakra es más quién soy yo en el mundo, qué soy yo con respecto a la sociedad, a mi tribu, el segundo ya es más yo y tú. Y durante mucho tiempo llevamos también, con la energía siguió subiendo, y durante mucho tiempo hemos estado explorando la... Con nuestra conciencia más en el tercer chakra. El tercer chakra alimenta el hígado y el bazo. Y que se encargan un poco. El, el hígado nutre, entre otras cosas, la mente. Y también nutre la vista. ¿Y cómo percibimos nosotros? Eh, pues percibimos que si no lo veo, no lo creo. <risa> y muy mentales. Porque parte del tema, parte del tema cuando te empiezas a darte cuenta de esta sensibilidad, es que. El mundo estaba pensado, está pensado más para pensarlo, o sea, para vivirlo desde la mente, no desde el sentir. Los ritmos, eh, todo, todo, es que todo. Estamos, eh, hemos, hemos construido un mundo desde la mente porque llevamos ya un tiempo explorando el mundo desde el tercer chakra y esa manera de percibir que está muy centrada en la mente en cuanto al exterior, ¿no? ¿Qué pasa? Que la energía de la tierra pues sigue subiendo y empieza ya a llevar nuestra conciencia al chakra corazón. Y esto es como las palomitas, que empiezan unos y luego la cosa se va animando. Ahora estamos en el momento en que la cosa se va animando y al final acabará pues, todo el bol de palomitas, ¿no? Ya hecho, excepto alguna requemada por abajo, ¿no? <risa> Pero el resto, ¿sabes? El resto estará todo el bol de palomitas ya repleto. Eh, y eso eso lo guía a la Tierra, eso es lo que nos recuerdan los animales ese cambio lo está guiando la tierra por lo tanto es inevitable y lo que nos animales nos dicen es que ellos ahora ese abrirse a enseñarnos a comunicar, a recuperar más que a enseñarnos eh, guiarnos en el proceso de, re, de recuperar de recordar, como tú decías al principio que tenemos esta capacidad y cómo usarla porque hay que saber cómo usarla eh, ese proceso dicen que no lo hacen tanto porque podamos hablar con ellos y ayudarles a ellos que es normalmente por la razón por la que nos acercamos todos a esto es amo los animales y quiero salvarlos a todos porque además vamos con esa herida no <risa> y que esa herida nos hace ver que el dolor que yo tengo lo deben tener todos estos pobres también no que rápidamente yo de lo primero que me enseñaron me dieron una colleja y me dijeron dónde vas tú no ves sabes los felices que podemos llegar a ser y si nosotros podemos ser felices y se supone que somos los que vivimos esto, ¿cómo no lo vas a ser tú? Me decía. Curro, además, un perrito chiquitín, más sabio que todas las cosas. Y, y así lo viven. Es, es, ellos, ellos, lo que a partir de entonces, a mí lo que me han estado enseñando y lo que yo intento luego en los cursos también, que parece que lo vamos consiguiendo, es eh, que, que los animales nos vayan guiando en este descubrir nuestra sensibilidad. En, en cómo gestionar emociones, energía, pensamientos nuestros de los demás, también. Me acuerdo una vez, bueno, aparte de, de la escuela, yo hago las sesiones y antes de todo esto he sido quinexióloga y, otro, y he, tenido, he hecho otros eh, medicina china, otra serie de terapias, y me acuerdo una vez que cuando ya empezaba a hablar con animales y seguía con la kinesiología hice kinesiología a una gatita, porque el problema venía tenía no sé qué problema. Me trajeron una gatita negra. Y testando, salía que el problema... Bueno, no, preguntándole, me decía que el problema era de su persona. Y testando a la persona que vivía en Madrid, ¿vale? Y no se había movido de Madrid, salía que lo que tenía eh, este chaval era que se le había quedado la emoción de miedo pegada. Y, y, era, cuando, y era miedo a lo que había sucedido un... Una, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, pero una central nuclear en Japón que explotó, un desastre ¿Qué? natural brutal que ¿Qué? hubo, ¿se acordáis? De hace unos años, ¿no? Pues sí, él, qué? claro, pues sí. viajó por todo el mundo, entre otras cosas por el telediario, pero esa nube de miedo cuando es fuerte, viajó por todo el mundo y este chico se le había quedado eso pegado y la, la gatita lo que hacía, lo que estaba haciendo era intentar... Ayudarle eh, a, Y ayudarle a gestionar Ese miedo y que se lo quitara Que era una especie de pegote de miedo que Con el que se había quedado enganchado Y que no, al no ser consciente No sabía cómo quitárselo Fue limpiar a esta persona de ese miedo Y la gatita ya Perfectamente ¿no? Pero para que os hagáis una idea Fíjate, pasó en Japón Y aquí está Y, y, y, y nos influye aquí Somos súper, súper sensibles yo diría que todos, todos somos súper sensibles, excepto, bueno, también está justo la otra, la otra rama, ¿no? la psicopatía. Es como claro. estamos llegando al momento en el que el yin y el yang se hace tan extremos que no queda otra que dar la vuelta. Y es que, ¿sabes? Yo sí. creo, Mariby, que más como bien lo dices tú, más que buscar una etiqueta, más que ir por la vida, sobre todo porque a mí me encanta decir... No por sentirte más especial que nadie, porque al final todos somos lo mismo, ¿no? Pero sí es muy bonito poder, cuando encuentras esta información de los paz, porque creo que aprendes, los animales, eh, bueno, y justo por eso va esta plática, los animales nos pueden ayudar a gestionar, a gestionar a todas esas características que al principio parecieran ser como defectos, porque mucha gente lo, vive, lo puede vivir así, pero justamente cuando los gestionas se convierten yo creo que en, en servicio, ¿no? en, en dones, en, porque muchas personas, esto que decías de, de, de las pinturas rupestres, yo buscando información incluso se dice, bueno, es que los PAS han existido desde la época de las cavernas, desde las piedras, y yo te aseguro que, por ejemplo, muchos PAS que lo gestionan al arte, que tienden a ser personas que esa sensibilidad la llevan a campos de la música, de la pintura, de la, o sea, de todo este espectro, termina siendo cosas que para la humanidad incluso... Ayuda, ¿no? Eso es, es a lo, que, lo, lo que me gustó mucho que dijiste un día de los animales, es que a veces el ser humano se cree como el centro de todo, ¿no? Cree que él está aprendiendo a, a comunicarse para rescatar, para ayudar, para... Pero en realidad yo sí puedo decirte que cuando tú sientes esa sensibilidad, con, incluso con tus animales más cercanos, que son creo que los primeros con los que muchos tenemos ese contacto, ¿no? Con los, que, los animales que habitan en casa... Y que te dicen, a veces sientes que yo, o a sea, mí me pasa con mi perro, que a veces siento que, y llévame al bosque, y llévame, llévame, y a veces que yo no quiero ir, pero una vez que, que, que te atreves a escucharlo y a llevarlo, todos los problemas ese sobrepensamiento, ese estrés que traías se disipa, ¿no? Y es cuando realmente dices, eh, no solamente es que aprendemos a, no, recuperamos esa capacidad por nosotros, sino porque también ellos pueden ver que cuando un humano, eleva ese campo de conciencia que es una persona mucho más centrada, más conectada, pues automáticamente también los que lo rodean cambian de esa, de esa actitud, ¿no? Bueno, es que con los animales son la puerta a todo lo, eh, el resto de la naturaleza. Yo, eh, ellos nos explican, ¿no? Para, para desarrollar esta conexión, en realidad esta conexión, o sea, la sensibilidad, Va a ser, y dentro de la sensibilidad, desarrollar el lenguaje telepático, que es a lo que nos, nos, des, eh, nos dedicamos en Entre Especies. Pero es que la telepatía al final no es, no, es que voz, no es que oyes voces en tu cabeza. Puede que alguna vez tenga forma de voz, otras veces tiene forma de imagen, pero lo que siempre es, es una vibración que sientes y que trae información. Y entonces es a través de la sensibilidad no es otra cosa, es desde las sensibilidades del sentir aprender, a, a aprender el lenguaje de esas vibraciones Y qué te están diciendo y qué, entra, qué información te traen ¿no? Y la naturaleza, en la naturaleza todo está así conectado y, y los animales nos abren la puerta Pero luego vamos a aprender incluso más de, de Precisamente de nuestra sensibilidad con las plantas Ocurre que si no nos abren la puerta Ellos nos dicen siempre hay una orden Has dicho antes, personas que canalizan mensajes de minerales. Creo que estabas hablando probablemente de Dorota, de Tesoros de la Tierra. Tesoros una, de la Tierra. De, de mis alumnas. Es una de mis alumnas. Y ella se hizo todo el camino, el camino de la tierra, la llamábamos. Es un curso que, que va a volver este año. Y, y por un orden, porque es que si no, no se llega al mismo sitio. Los animales nos abren a todo esto, nos, empeña, nos, en nos enseñan a sanar un poco ese dolor, de no haber estado escuchándonos durante tanto tiempo y escuchando todo esto y cómo gestionar, eso que dices, ¿no? Cómo gestionar nuestras emociones, nuestros pensamientos para no seguir haciéndonos daño, sino empezar a, a vivirlo como como pues eso como un don o simplemente como algo que se puede disfrutar, ¿vale? Porque cuando es un don a veces lo nos ponemos ya como algo súper especial y es que no es súper especial. Eso es a lo que todos vamos. Es, es siguiente fase evolutiva y vamos todos. ¿no? De hecho, claro. yo siempre digo, no puedes pensar que tú llegaste primero, porque hay veces que la palomita en concreto, si, si se abre, es porque hay alguna requemada que no se pudo abrir, pero con el calorcito que creó, abrió la palomita. ¿no? Pues a veces nos pasa eso. A veces nuestra sensibilidad se, se aumenta por una mala experiencia con alguien que no, ta, ta, ta, Pero aún así, bueno, nosotros los humanos aprendemos como podemos todavía, ¿no? Estamos todavía entendiendo que la vida va a aprender poco a poco. Entonces, ¿no? de, de irse conociendo, de aprender a vivir, de aprender a sentir. Claro, esto, esto son conceptos nuevos. Sentir hemos sentido siempre, pero que a sentir hay que aprender y a gestionar lo que sientes hay que aprender. Que todo es energía y que aprender a gestionar la energía es como lavarse los dientes... Todo, algo de todos los días, todo eso son conceptos que a mucha gente todavía no le llegan así. Le siguen llegando como algo súper especial. ¿Qué va? Esto es como a lo que todo va. Y, y los animales nos abren esa puerta, pero luego las plantas nos enseñan tantísimo. Nosotros tenemos un animal dentro, tenemos una planta, tenemos la conciencia animal dentro, entonces... Podemos llegar a comprender muy bien a los animales cuando salgamos de nuestra burbuja, pero de ahí empezaremos también a, aprender, a comprender a las plantas de otra manera y vamos a flipar con, con nuestra conciencia eh, vegetal cuando, cuando empieza a florecer y que, que está en ello, pero, pero es que tiene un orden y si, si nos saltamos ese orden no, no llegamos al mismo punto. Entonces, esto van a ser fases y, y luego llegará... La conciencia mineral Que es para aquel Que ha sabido es, es, es para, para conectar bien con la conciencia mineral La, la conciencia mineral es como una pedrada en la cabeza ¿Vale? ¿Qué pasa? Que es, es el que es, se parece mucho a la conciencia de, la, de las ballenas Las ballenas son los seres más Paz del planeta La conciencia de una, de una ballena Es tan impresionante Están conectadas con absolutamente todo Es increíble a la vez y están en paz. Es más, hay un amor cuando conectas en ella, con ellas. Eh, y los minerales es eso, tienen tanto, o sea, están, están tan conectados con tanto y están tan conectados directamente con la esencia de la verdad, que para llegar a, a, a realmente conectar con esa conciencia necesitas haber sanado tu herida, haber aprendido a gestionar tus emociones, tu energía, lo que te vas con lo que te estás moviendo y haber hecho un, eh, haber trascendido, haber hecho un salto de conciencia dejando de atrás pues todo lo que es, bueno, pues un montón de cosas eh, que, que, que te lastraban y que te que te impiden, o sea, que, te, que hacen que te sea doloroso conectar con la verdad, porque es mucho mucho hay de eso en, en, el lo, en cómo estamos ahora mismo, el miedo que nos da conectar con la verdad. Cuando ya eres un diamante, o sea, lo, lo más puro, lo más transparente, pero además a los diamantes nada les raya, en todo caso otro diamante, cuando ya sostienes esa vibra de diamante, entonces es cuando la conciencia de los minerales es la tuya y puedes canalizas con ellos y puedes dar mensajes preciosos que ellos tienen para nosotros y puedes entenderlos y puedes sostener esa vibración, porque claro, todo esto es energía. Sabremos los que... Precisamente eso es lo que cuesta tanto cuando te vas abriendo, ¿no? Y se va abriendo tu sensibilidad. Esa es la razón por la que yo no podía hacer la cama. Energía. <risa> es que es cierto, ¿no? Creo que a veces nos cuesta un poco entender algo tan simple como que todos somos energía. Y, y a veces lo, las personas siguen asociándolo mucho con misticismo y que... Es como algo muy, como muy, ¿cómo poder decirlo? Como muy inventado, no sé, o sea, algo, o, o, o por lo contrario, solo de algunos, ¿no? Pero cuando uno empieza a abrir su mente, justo decías algo muy bonito en el curso, decías romper paradigmas. Y es verdad, yo creo que no nos hace daño a nadie plantearte todo lo que nos han enseñado, ¿no? Porque cuando tú te abres a escuchar, y e incluso a poner en tela de juicio cosas que son, se han creído verdad absoluta, creo que también eh, tienes acceso a una puerta donde la vida se te abren como miles miles de panoramas, ¿no? Uh -huh. Absolutamente, absoluta. es que es eso, sí, se abre y hace es como un abanico que se va así abriendo y lo disfrutas, no vas con miedo, que es la pena estarse... De, es... Mira, una vez cuando, cuando yo estaba a punto de abrirme a todo esto, ¿vale? A, a abrirme a, a. Fue en el mismo viaje que escuché eh, a la ballena hablar, al león y a la ballena. Pero fue justo antes. Fuimos a un lugar de poder que había en Angola. Y en, es, bueno, en ese lugar llegamos por la noche, acampamos y al amanecer estaba todo. Había una niebla que es que un metro más allá no se veía. Entonces mi amigo que se conocía muy bien el lugar me dijo, mira vamos a subir ahí arriba que hay unas vistas a ver si la nube es más baja y podemos ver las vistas porque de verdad es uno de los sitios es increíble. Subimos arriba y no se veía nada la niebla era igual de densa o más teníamos que ir con cuidado porque nos perdíamos y aquello era una roca encima de una roca que no sabíamos dónde estábamos los que no lo conocíamos y me acuerdo que hubo un momento en el que él dijo es que me, me da tanta pena porque es uno de los lugares más bonitos del mundo y no podemos verlo. Yo me acuerdo que esa frase se me quedó como si me estuviera, como si la vida me estuviera diciendo otra cosa en esa frase, pero no tenía no, no alcanzaba a saber el qué. Pero me llegó, tú sabes, cuando algo te llega diferente, ¿no? una señal, un algo, y no sabía ni de qué. Y ahora lo tengo clarísimo, estaba hablando de esto. Me estaban hablando de todo lo que se estaba abriendo ya, ¿sabes? Y de todo lo que me iba a encontrar a partir de ahí. Uno de los lugares más bonitos del mundo. Pues sí, una de las de las maneras más bonitas de percibir el mundo. ¿No? Hacerlo desde esa sensibilidad que se nos está abriendo. Empiezan a hacer preguntas, Maribel. Dime, dime. Ay, y es que es que, es que esto ya es como en la la ripanocha. Y es, claro... Percibir desde el sentir y percibir desde esa sensibilidad, pero es que percibir y crear son dos caras de la misma moneda. Con lo cual, si estamos percibiendo desde otro lado y de otra manera, lo que es el mundo que estamos creando es diferente y de otra manera. Sin ir más lejos, la telepatía, si seguimos percibiendo y creando el mundo desde la mente, la telepatía no existe. La mente no puede hacer telepatía porque la mente no siente y la telepatía empieza en un sentir al otro. ¿no? Pero, pero como la telepatía, tantas otras cosas, que al cambiar nuestra manera de percibir, está cambiando el mundo. Esto, esto va a ser tan bonito de aquí a nada, ya está siendo. Para los que ya tenemos la suerte de haber conectado, ya lo es. Pero cada vez, cada vez va, va a ir a más. Y lo mejor de todo, que es inevitable porque lo guía a la Tierra. <risa> Hay una película francesa que, no sé por qué no recuerdo el nombre, es viejita y me fascina. Creo que hasta también una vez tú la, la citaste. Y yo cada vez que la veo, sí, de sí. verdad, me imagino que, que ese mundo ya se está viviendo para muchos. Efectivamente, hay mucho. Y ahora está entrando una parte que cuando yo la vi todavía no estaba tan ahí, que es la parte de conexión con el cuerpo, que también es súper importante para gestionar esa sensibilidad. Igual que es importante la naturaleza y el contacto con la Tierra, la parte de Tierra que es nuestra es nuestro cuerpo. <ríe> y esa conexión con el cuerpo es súper importante para gestionar la sensibilidad. Y también en esa, en esa película está, se llama La Belle Verde en, en, sí, francés. en francés y en español... No, no, no, no. La Vida Verde la vida creo verde. que es en español será algo así, algo así estuvo prohibida en Francia eh imagínate si no diera verdades como puños para que la prohíban planeta libre <ríe> razón, muchas gracias Ah, eso gracias sí planeta libre efectivamente es que efectivamente es que esto eso es lo que nos va a liberar total que los las, los que tenemos una sensibilidad una alta sensibilidad somos somos la punta de somos punta de lanza en un cambio impresionante que se está dando o sea, estamos somos unos privilegiados solo tenemos que aprender a ser esos privilegiados y aprender a sostenerlo oye Mariby, justo esto que acabas de decir de sostenerlo a mí me me llega mucho porque hay veces que lo hacemos no me gustaría decirlo del lado incorrecto porque a veces es la ignorancia lo que no nos permite gestionarlo, pero por último, antes de pasar a las preguntas, hay algo que me gustaría mucho que, que me dieras este tu punto de vista, sobre todo con tantos años. Y es que um, vuelvo a, que hay veces que queremos los que, o yo lo digo desde mi forma personal, fíjate que yo sí vi cuando lo vivía desde la lucha a cuando lo vi desde la conexión. Porque vivirlo desde la lucha siento que es en perpetuar esa esa lucha. Cuando yo antes quería convencer a todos de dejar de comer carne y, y, y compartir videos, este, ya sabemos de qué tipo, y estar ahí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y después me vine, o sea, yo me di cuenta que, que ni conseguía nada porque la gente se te alejaba. Y porque aparte, para uno, lo, lo vuelvo a decir, lo vives desde el sufrimiento, la no aceptación, desde, incluso te llegas a sentir pues bloqueado, no obsoleto, lo que tú decías de la cama, es bien cierto, hay gente que no queremos incluso hacer otras actividades diarias porque te cuesta, o sea, estar en este sistema de ronroneo, de estar queja, queja, queja, es, es de verdad muy, muy, es un desafío para muchas personas que son paz, pero lo que quiero yo ir contigo es, ¿cómo podemos voltear ese lado de la moneda y dejar de, de vivirlo desde ahí y poder vivirlo ya como... Yo lo que yo te puedo decir es desde la conexión, desde algunas personas yo he visto Paz, algunas son con los animales, otras se hablen al campo de otros guías, de guías espirituales, ángeles, todas estas dimensiones, pero en tu en tu experiencia con los animales, ¿cómo podemos dar esa, cómo cambiar ese lado de la moneda? Bueno, yo, eh, ángeles me encantan, tengo que decir, y también eh, lo siento y, y está ahí muy ahí, pero precisamente fueron ellos los que a mí me empezaron a decir tus maestros están en la Tierra. Cuando tienes una alta sensibilidad lo primero que quieres es espirarte del planeta e irte a lo más etérico y, es, y como huir de todo lo que es denso porque todo lo metes en la misma, en la misma olla. ¿no? Todo lo que es denso, todo lo que tiene que ver con la Tierra es denso. Hay muchos que nos hemos tenido un problema con con la relación con nuestro cuerpo por eso ¿sabes? entre otras cosas cuando en realidad lo que venimos es a aunar, eso es aunar el cielo y la tierra venimos, esta era que empezamos ahora nosotros es, es, es la era que aúna el cielo y la tierra y aunar una, el cielo y la tierra empieza por hacer las paces con la tierra con, con primero recuperar la conexión con la tierra y conexión con la tierra, yo digo así, es la naturaleza pero también nuestro propio cuerpo como he dicho antes y luego empezar a florecer en ella ¿no? por eso creo que es una parte importantísima, no, no, no mirar al cielo o sea, no, no escabullirse hacia el cielo, sino conectar con la tierra y entender que lo que tenemos es que aprender a percibirla desde otro lado, que es para mí lo que a lo que nos abren la puerta a los animales. Cuando digo los animales nos abren la puerta, eso es lo que ellos hacen. Nos reconcilian con, con, con la tierra, con lo denso, pero lo denso natural y lo denso y nos enseñan a gestionarlo, nos enseñan a gestionar la muerte, nos enseñan a, el dolor de la pérdida, quiero decir. Eh, también a morir, nos recuerdan muchas cosas de cómo morir como toca pero, pero me refería al, al dolor de la pérdida, nos enseñan a gestionar cosas de todos los días, nos enseñan cómo pues eso no nos enseñan a identificar cuándo lo que necesito es darme un paseo en la naturaleza, cuándo lo que necesito es tirarme en la hierba y rodar, y cuándo lo que necesito es sacudirme con fuerza y cuándo lo que necesito es un buen baño ¿sabes? y con el agua que me limpie y tal, y nos enseñan así, ¿no? Nos enseñan a estirarnos, yo tengo gatos, anda que no habré aprendido de movimientos que, nos ayud que me ayudan a gestionar la energía de mi cuerpo con los gatos, ¿no? Eh, en fin, ellos son la puerta para que para que veamos que, que se trata de eso, de que venimos a florecer en la tierra. Y que, y que esa es la parte tan bonita que decía mi amigo, sin saber que lo decía, ¿no? Esa manera tan bonita de habitar el mundo, se trata de eso, de habitar el mundo desde la sensibilidad. De hecho, este, esta temporada, ese tiempo largo, está no sé cómo llamarlo, época, era, no sé, que hemos vivido? Explorando la sabiduría del tercer chakra, pues porque era evolutivo, tal y como nos lo cuentan los animales... Ahí hemos estado muy en la mente. Y todo lo que hemos ido creando ha sido mente. O sea, tú, las ciudades, eh, los coches, los aparatos con los que vivimos. Todo eso es mente. Eso de es dónde sale, de nuestra mente. Y es mente. Y vivimos, la, yo nací en una ciudad. Ahora me he venido a la montaña, estoy feliz como un regaliz. No me puedo creer que haya tardado tanto, ¿no? Pero antes ya vivía en un pueblo, pero todavía he vivido en el pueblo. Ahora vivo en la montaña. Dios mío, esto es... Este sí. es, ¿no? porque la ciudad a ver que habrá gente que esté estupenda en la ciudad pero tienes que rodearte de naturaleza igual, o sea la naturaleza es importante, la naturaleza es el reflejo de nuestra esencia y, y todo lo demás es ruido entonces no podemos prescindir de la naturaleza y solo nuestra mente al que tiene al, al que es sensible, al ser sensible le duele le duele porque la mente no atiende a, a las necesidades del sentir. Entonces, ahí hay cosas. Hemos creado un mundo que ahora ya nos está claramente, ya no nos sirve, yo creo que es muy obvio ya, que no nos sirve, pero cada vez va a ser más obvio y vamos a ir a, a generando nuevas maneras de, de hacer las cosas, de vivir, de relacionarnos y de todo, absolutamente, yo creo. Sí, pero... y es... Pero eso yo, creo, eso, yo creo que es importante no perder el foco de que lo de que tenemos que aterrizar, porque no hemos aterrizado todavía. Sí, qué bonita, Maribis, es cierto. Y fíjate que yo creo que sí se está dando porque hace unos cuatro o seis meses en un curso que estuve de justo de, de aprender a canalizar, eh, no, me, no te miento, pero yo creo que 10 personas eh, unas tres comentaban esto de que sentían ese impulso de después de vivir años en la ciudad su cuerpo algo les pedía moverse moverse este a las partes altas moverse a las partes en retiradas no y yo me quedé sorprendida y dije este qué bonito no qué bonito que se esté que nos estemos dando cuenta que podemos vivir de una forma más responsable y también comprometida y una tuve la yo soy mexicana y tuve la dicha de conocer a un chico que es maya, él es de la de, de descendencia de, de toda esta, pues es toda esta cultura tan bonita ¿no? que tenemos en nuestro país. Y te juro, Maribi, que, que hablar con esas personas te da mucha esperanza, porque te dan cuen, te das cuenta que esas personas eh, toda la vida han tenido presentes todos esos aspectos que nosotros hasta, como bien lo dices tú, hasta que tienes un desencuentro contigo mismo, un desafío emocional, mental o lo que sea te abres no a esta información, pero ellos, pero es que para ellos esto es, es lo más lógico, es lo más natural vivir de esta forma. Y es ahí cuando decimos, de verdad somos tan evolu más evolucionados como lo creemos como especie, porque pareciera que también estamos descuidando, ¿no? otras lo que por derecho nos nos corresponde como humanidad y no es otra más que la de estar conectados, ¿no? entre todos y con todo. Mira, yo eh, que tuve la suerte de, no fue en México sino en Guatemala, pero, pero conocer el Camino del Fuego, ¿no? Hacer, tener un acercamiento precioso al Camino del Fuego y, y toda esa cultura que me encantaba porque, bueno, después de hablar con animales, al final todo es, toda esa cultura, todas estas culturas que están tan conectadas con la Tierra, pues si lo, yo lo que fui descubriendo cuando las fui conociendo la cultura maya, los kogi, los... los ay, en Chile lo, se me ha olvidado. Eh, pero bueno, también en Siberia, todas estas culturas ancestrales bien, conecta, tan conectadas con la Tierra, al final me di cuenta, tenían el mismo mensaje que yo iba recibiendo de los animales, de las plantas, de tal. Claro, normal, porque la fuente es la misma, la Tierra. Y yo no he visto tecnología más avanzada por ahora mismo, a mí los que más, más alucinante, más alucinada me han dejado por ahora. <risa> y no es que sea una competición, pero es que, bueno, fue lo que dije ya, Dios, ¿no? ¿Qué es esto? Fueron los Kogi. Tuve una experiencia con un mamo Kogi que me dejó... Y eso que fue una cosa súper casual, para él no fue nada especial, ¿no? Pero fue darme cuenta, digo, esto es tecnología, esto, esto es tecnología cuántica. ¿Vale? Todo lo demás son... Que si las máquinas, que si el no sé cuántos Eso son apaños Hasta que consigamos esto ¿Sabes? Pero claro Para conseguir eso me hace mucha gracia Porque cuando entras en un mundo más intelectual Y quieren llegar a eso Claro, todo el mundo quiere Pero siguen intentándolo Desde la mente y el abrirse a la vulnerabilidad Que sería lo primero no Esa sensibilidad y a la vulnerabilidad Que sería lo primero No está contemplado y es como pff, Es que Tú estudia y estudia, por más que estudies, la puerta no está ahí, ¿no? Y me daba tanta, me daba, a veces, me da, me da tanta pena y, que todavía, pues eso, el mensaje de los animales, de la naturaleza, de los indígenas, no se escuche cuando es justo lo que estamos todos necesitando. Estamos todos buscando y estamos todos necesitando realmente. Para mí ellos sí, claro. son los guardianes La, esta, Este tipo de, de, de, de, de Civilizaciones De culturas se han, han sido los guardianes De esta sabiduría para que ahora Cuando empezamos a reaccionar Veamos que no es solo los animales las, Los vegetales y los minerales Que también se puede ser un humano Así de conectado Y ellos han estado por eso a lo mejor Los Kero, los Kogi no se abrieron Hasta un 3 de ayer porque hasta antes de ayer ellos estaban guardando este secreto, guardándolo para que no se contagiara con nuestra neurosis loca, ¿no? Pero ahora ya, ya se abren porque es ahora o nunca, o espabilamos y recuperamos eso, o no lo vamos a contar, que también existe esa posibilidad. Sí. Oye, Maribill, esto que decías de, de primero sanarse a uno mismo, es bien cierto, porque yo puedo decirte también que Muchas que tenemos esta necesidad de, andar, de ayudar y ayudar y, y convertir. Y desde esta herida que tú bien mencionas, creo que primero tenemos que empezar a hacer un proceso interno. Y poco a poco, porque yo sí lo he visto hay veces que yo te veo vivir en el bosque y digo, wow, a mí me encantaría también vivir en el bosque rodeado de caballos. Pero a veces me pongo a pensar y digo, yo sí te puedo decir que esta cuarentena me ha ayudado mucho a mí estar a gusto y en paz con estar en silencio y estar sin estímulos, y no tener dónde salir, y hasta que cuando, hay veces que dices, me, me hace falta algo, y aún así enfrentarte a ese a ese como sentir que ya no será normal para todos. Y es cuando me pongo a pensar, a veces queremos hacer cambios muy abruptos, ¿no? Queremos como que, por ejemplo yo, ¿no? Ya quiero tener una telepática, hacer una comunicación super fluida con los animales, y vivir ahí en medio del bosque, pero es que también primero hay procesos que se tienen que dar en ti. Y conforme se vaya dando ese proceso, como tú bien lo decías, se, se va creciendo ese umbral de comunicación con los animales, con los minerales, con los árboles, con todo el mundo, ¿no? Sí, efectivamente. efectivamente. Quienes mejor podemos entender lo del proceso... Somos nosotros, porque lo, lo digo mucho, es cierto. Ojo, como me alegra que se te haya quedado eso, porque siempre me da la sensación que, que lo digo y en ese momento todo el mundo hace ajá, ajá, y luego sigue buscando el botón con el que ya, ya está, ¿no? Y, pero es cierto, para aprender a gestionar toda, pues eso. Toda esa emoción, toda la emoción, los pensamientos, los sistemas de, cre de, de creencias, las actitudes, toda es esa energía. Y esa energía que se ha densificado a nuestro alrededor de manera que ha creído hasta, hasta paredes neuronales que se tienen que deshacer y volver a, a, a reconectar, ¿no? Entonces, el otro día escuchaba a una chica que me encanta a, a hablar sobre cuánto tiempo se tarda en deshacer una creencia. Y decía dos horas está investigado se les hace una creencia en dos horas desde que te das cuenta sabes date tu cuenta sabes cómo te das cuenta de que tienes ahí una creencia que te está haciendo que, que, que es que te está haciendo dar vueltas sobre ti mismo sin ir más lejos en el momento en el que te das cuenta ya puede que sea más fácil eh, eliminarla pero hasta que te das cuenta ese camino, ¿no? Y aprender a gestionar según qué energías, qué situaciones desde ese, desde otro lado, de otra manera, todo eso nos lleva un tiempo, porque es mover energía. Y, es, eh, y, y, y sí, porque todo, porque en realidad mover energía, eh, dar, darte tiempo para sentir, tomar conciencia de lo que sientes, empezar a moverlo desde otra, de otra manera, empezar a interactuar de otra manera. Todo eso lleva tiempo y lleva espacio también, ¿no? Y, y no, es, no, es que, no es una técnica que aprendes mentalmente y ya estás y ya estás poniendo en, en acción. Es una, en, no hay técnica. De hecho, es, parte del, del problema es no hay técnica. Hay algunas cositas, por ejemplo, en el curso de este básico, doy algunas cositas que puedes llamar herramienta y con tu herramienta puedes ir al fin del mundo pero luego esa herramienta, apréndela a usar, empieza a ver qué es lo que pasa cuando la usas, en fin, todo, todo, todo lo que viene detrás, ¿no? Porque es que es importante. Y si no, hay cosas que si no les das tiempo, no, no, no ocurre el cambio, no ocurre la transformación. Hay cosas, cuando digo cosas me refiero, hay emociones, hay emociones, sistemas de creencias... También que si no les das tiempo, no sin, sin tiempo no se pueden gestionar. Para gestionar emociones nos hace falta tiempo y espacio. Algo que hoy en día pues muchos no tienen. Por eso ese dolor también. Por eso también ese dolor cuando empezamos a conectar con nuestro sentir y dices, ¿por qué estoy, porque todo me duele? ¿Por qué todo me pesa tanto? ¿Por qué...? porque es que vas acumulando inputs, inputs, inputs, pero no te tomas el tiempo de ponerte a gestionar ni uno solo ¿cuánto paras sí, sí. en el día a, yo qué sé ves algo, ponte el telediario solo para gestionar un telediario, madre de Dios la de tiempo que necesitaríamos después, ¿no? pero sin ir más lejos, algo que ves una foto que te lleva por Facebook que hay veces que te tienes que santiguar antes de entrar en Facebook porque madre mía eh, eh, eh, eh, eh, sí, o algo Una mala contestación de alguien Una mala contestación de alguien Que, que te pilla ahí Flojito y te, y te Pues necesitas un rato Que según lo vayas haciendo Y te vayas conociendo Será un poquito menos Pero necesitas un rato de gestionarlo Y ponerte en otro lado Y no dejar que te baje para abajo Hay veces, yo me acuerdo cuando empezó el confinamiento Me acuerdo una noche estaba yo tan tranquilita, ¿vale? Estaba viendo una, una serie y de repente sentí alto y claro, como una energía más densa que todo lo que tenía a mi alrededor. Y de repente empecé con miedo, a tener miedo y a sentir miedo. Y no sabía ni de qué, pero miedo. Y cuando empecé ya con los pensamientos, ay, creo que no sé qué... Digo, eh, un momento. Que hace un ratito tú no estabas así, ¿no? Pues esa, esa balsa de energía densa que se me pegó, que menos mal que me di cuenta y no la hice mía a base de pensar esto va a ser porque aquello y porque lo otro, y entonces te la vas integrando, ¿no? Pero menos mal que me di cuenta y uf, respiré, empecé a, a, a sostener esa vibración que tenía antes de paz, enfocarme ahí, ¿sabes? Y así es como esa, todo lo demás se va, ¿no? Pero todo eso... Necesita de un darse cuenta De un empezar a gestionar tu energía De conocer tu energía Si no la conoces Cómo te vas a dar cuenta O cómo vas a, re, a volver a, a ese centro ¿No? todo, todo, Y todo eso lleva tiempo Primero de aprenderlo Porque no hemos aprendido y, y luego y luego cada vez de hacerlo No es que yo porque sé Que eso es un, ese miedo no es mío Ya no lo siento No, no Luego tengo que hacer un proceso de gestionar la energía para sacarlo realmente fuera y volver a estar yo en mí. No sé si me, me he explicado, ¿no? Más o menos. Sí, claro. Incluso hay una, hay una autora que a mí me gusta mucho, se llama, tiene videos en YouTube muy interesantes, es G -Bolt, G -Bolt y Taylor, que fueron una neurocinojana, no sé si la escuchaste, que tuvo una, un ¿cómo se le dice esto del cerebro? Pues como, no recuerdo el nombre, pero vamos, estuvo en coma. Escuché su, ta, su charla T, sí, sí. Y tiene un libro precioso donde ella narra justo cómo funcionan las emociones en el cerebro. Y que cuando tú tienes un pensamiento y lo mantienes, hay ciertos, 60 segundos, creo que menciona ella, donde si tú lo sigues manteniendo ya sea de felicidad. Bueno, sobre todo habla, por ejemplo, de, de los de ira, de odio y esto. ¿Qué, qué repercusión tienen en los órganos, no? Es súper interesante, o sea, a mí se me hace súper interesante porque, porque te ayuda lo todo lo que tú dices. O sea, aprender a gestionar es que es una realidad que nosotros podemos crear y ser conscientes de, de nuestros estados emocionales, ¿no? Y, y con eso no quiere decir evadirlos, todo, todas las emociones tienen su razón de estar ahí y tienen su función. Pero sí que hay, hay es cierto que a veces que no sabemos, como bueno, tú lo dices, estás contento y entras a una oficina y ya te deprimiste o vas manejando y de repente ya estás enojado. O sea, puedes llegar a entender mucho mucho de lo que pasa alrededor tuyo. Absolutamente. Y Ay, has dicho algo que, a lo que, que quería comentar porque era súper interesante. Ah, sí, esto de las emociones en cada órgano, eso es medicina china. Eso es la, la medicina china lo ha sabido hace 3.000 años que llevan trabajando con esto y ellos lo han aprendido de, de eso a, a base de sentir y observar a sí mismos, a su cuerpo, y a la naturaleza, y al cosmos, y darse cuenta cómo todo estaba conectado. ¿no? Y toda esa sabiduría está ahí, en, esta, en, en bueno, la, medicina, la medicina china y seguro que otras culturas también, pero de las que yo conozco, la medicina china se basa en eso, ¿no? Y, y lo ve todo junto. Eh, una emoción se puede sanar desde la mente o desde el cuerpo. No tienes por qué ir solo a la parte emocional también, ¿no? Eh, algo físico, se tiene que sanar también desde la mente y desde las emociones. Y es más, un médico chino, hay veces, un médico taoísta, quiero decir, medicina china tradicional, hay veces que lo que te pregunta es ¿qué tienes en la parte noreste de tu casa? Y este señor que le importa, dice, ¿tienes ahí un bloqueo y tú, te acuerdas de la pila de ropa por planchar que tienes siempre ahí pendiente, ¿no? Y dice, tienes que quitar ese bloqueo de y porque está relacionado cómo está tu hogar, está relacionado cómo está, con cómo está tu salud, con cómo están tus emociones, o sea, todo, absolutamente todo está relacionado. Y esto Ahora que amigos, lo sabemos mencioné... desde hace mucho. Sí, sí, dime, dime. Que ahora que lo mencionan, Maribín, fíjate que justamente recuperando lo de los paz, y, y justo esto que decías del telediario y del Facebook, hay cosas que, no sé si, si tú has escuchado hablar que está muy de moda también el término del minimalismo. Y cuando yo lo encontré a mí se me hizo una joya, porque me di cuenta que el minimalismo no solamente era, es justo lo que estabas diciendo, por ejemplo, yo me di cuenta que solo podría, bueno, que me causaba estrés tener más objetos a la vista, ¿no?, y que podía limpiar incluso mi espacio y hasta mi energía se calmaba bastante, mi mente se, se calmaba bastante, mi, mi estado sensorial. Y también el tema incluso de, de cuántas prendas tiene, el hecho de pararte en la mañana y ya tener que estar eligiendo entre un montón de colores de ropa y textura y que esto no me queda, pero algún día me va a quedar, pero este me lo regaló mi mamá. Todo ese tipo de, de, de lo que tú dices, ¿no? De cositas. A la gente que ya de por sí somos sensibles te super, mega estimula, ¿no? Y la otra parte a la que quiero ir también a, la, a las personas que les pueda ayudar es, yo personalmente te puedo decir que tomé la decisión de no tener redes sociales personales. O sea, las que tengo es de, de todos mis proyectos, bueno, de los, del proyecto que tengo de coaching, pero de verdad que yo dije, y sobre todo en la cuarentena, dije, por salud mental, yo ya no puedo con esto. Porque te metías, y aparte que, que las redes están hechas para justo para que uno se enganche, eh, me metía y era terrible la cantidad de cosas que yo veía. Decía, yo ya no puedo con esto. Y, y que aparte me di cuenta, pues, investigando cómo el hecho, yo veía cosas que le gustaban. El hecho de que una, alguien, un conocido, publicara o algo, una noticia, pues a mí, por ende, me salía, ¿no? Y yo dije, no, se acabó. Y, y no sabes la paz que tengo desde que. Puede que, que mucha gente de tu, de tu familia no lo va a entender, pero si tú se los explicas. Si tú les dices, ¿saben qué? Eh, prefiero una llamada, una videollamada, vernos, no sé, una vez al mes o, o lo que sea, lo que, lo que sea más conveniente en tu caso. Pero esto es minimalismo, la verdad es que para al menos para los PAS, para mí fue oro molido, ¿eh? Y en todos los aspectos, minimalismo mental, informático, en la casa, en tu vida diaria, incluso eh, en cosas que hasta tú decías que eran hobbies, pero que a veces estabas lleno ya de, de actividades. Y que según tú te gustaban mucho, pero ya después te das cuenta que, que desparramabas mucha energía, incluso en el trayecto. En, o sea, son cosas que de verdad no, no nos ponemos a, a pensar y que también repercuten mucho en nuestra en nuestro, pues sí, en nuestra energía, en cómo la utilizamos, ¿no? Absolutamente. Mira, hay un libro, yo creo, no sé si os hablé de esto en el curso, pero del libro a mí lo que más me gusta es el final. Y este esto en concreto me dio... Es un libro interesantísimo, ¿eh? Se llama Baba Om, de Tom Heckel, mm. que es un hombre que ahora mismo vive en Chile, pero era, es, es, es, es ay, norteamericano. Y este hombre, pues en la, cuando él era jovencito, en la era, del, la, la, era no, la guerra del Vietnam, y muchos norteamericanos, para no tener que alistarse en el ejército, se fueron a la India, y eso fue lo que este hombre hizo, ¿no? Y por eso, de hecho, de ahí trajeron el yoga luego y ahora todo el mundo estamos con el yoga. Todo esto empezó con ese movimiento ahí. Y, y ya se fue a la India y en la India tuvo, al poco de llegar, una experiencia mística que le puso a meditar, descubrió la meditación, empezó a meditar y se pasó 25 años meditando. Y, y solo buscando un buen rincón para meditar y meditando. No hizo poco que nada más. Y te cuenta cómo ya al final se fue, como yo ahora, a la montaña y estaba en una casita donde lo único que hacía era atizar, el, el, una casita chiquitita, para él y poco más, atusaba el fuego y meditaba. Dice que su cuerpo estaba ya en las últimas, porque lo único que hacía era atusar el fuego y ir a por leña, atusar el fuego y meditar, todo el rato meditar. Y que en una de las veces que se fue a por leña... 25 años después de haber de, de, de, después de 25 años en la india solo meditando y, en ese, y de repente en ese en ese camino a por leña empezó le, le, se le bombardeó la mente con anuncios que había visto de jovencito en la tele ahí en norteamérica antes de irse para la india desde pequeñito no de repente tu, tu, tu, tu, tu, y se fue como un bombardeo que me quedé loco y dice ¿y esto todavía seguía ahí Después de 25 años meditando, y, y ahí hace él una reflexión de lo sensibles que somos y lo fácil que es dejarnos ahí impregnados con algo. ¿no? Por eso yo, en mi comunidad, no se comparten. Eh, pues por supuesto, a ver, los animales somos entre especies. Los animales son parte de mi comunidad, igual que las plantas y los minerales, que aunque, aunque lleva unos años más de entrada de los animales, ya vuelve otra vez este año con fuerza a eso. Pero, pero eh, los animales para nosotros son súper importantes. Los queremos y queremos lo mejor para ellos. Pero la manera que yo creo que, y además lo más sano para, para la gente sensible. Y como yo creo que ellos nos están enseñando, porque si hay alguien sensible son los animales. Todos los animales son paz. Todos los animales son paz. Y mira qué bien lo llevan. Y mira lo que tienen que soportar, porque sobre todo cuando, cuando ya empiezas a ver las dos, a, a ver al, desde el punto de vista del animal, ¿no? Y a sentir cómo el animal siente, y luego ves cómo está gestionando la, la energía del humano, que no tiene pobre ni idea de que ni de qué hay energía que gestionar y que tiene ahí unas movidas, y el animal lo sabe, lo siente, y aún así ahí está, ¿sabes? <ríe> Sosteniendo y, <ríe> pues, eh, se, a mí se me ponen los pelos de punta. Pero siempre, siempre, ayudar a los animales, creo, tiene que ser desde crear un mundo mejor. Y para crear un mundo mejor, no es poner la atención en el sufrimiento, como, como hablabas tú antes, tampoco el de los animales, ¿no? Sino poner la atención en lo que que en lo que compa lo bueno que compartimos, en lo mucho que, lo mucho que nos aporta ser uno, uno más con ellos, ¿no? Y, y desde ahí, pues como tú decías, es que si no se te alejan, ¿no? Es como ya viene la pesada esta y yo no quiero conectar con eso porque duele, así sí. que me voy, ¿no? Eh, sin embargo si lo que eres una eres una tipa que está estupendamente bien rodeada de animales todo el rato entonces como joder pues parece que se vive bien así no y dices que el animal no y ya como que eso sí eso sí vende <risa> eso sí atrae yo creo que esa tiene que ser la manera no compartir a ver Abraham, hay gente para todo ¿eh? y seguro que lo otro le está funcionando a gente, pero yo no lo yo no puedo compartir cosas que no puedo, que me rompen el alma y que me dejan sin poder sin poder hacer nada más durante el resto del día por no decirte más tiempos. Tengo algunas imágenes de antes de que yo pusiera límites a todo esto que, que me van a doler toda mi vida, ¿sabes? Entonces, ahí yo no aporto, no, no puedo dar. Creo que la gente sensible, que somos lo que, hacia lo que vamos, lo que tenemos que centrarnos es en crear ese mundo sensible, donde todos los seres sensibles tienen, tienen un lugar. Creo que me he ido un poco de lo que me habías dicho. Pero... No, sí, está súper bien. De, yo, además, para resumir, hay una frase que me gustaba mucho, de la ¿no? no lo voy a decir exacta, claro, pero de la madre Teresa de Calcuta, ella decía mucho eso, a mí no me llamen para, para marchas y, y situaciones que lleven guerra, que contra la lucha de no sé quién y contra... A mí cuando me digas para la paz de esto, para... O sea, y, y hay que hacer... Yo creo que es algo muy bonito que nos podemos quedar, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, pues voy a crear talleres para conexión, uh, o al menos a mí ya no sintonizó con voy a crear con este, un taller para hablar de la lucha contra el mal, O sea, ya no más, ¿no? Yo creo que podemos... somos eh, personas cada vez más responsables de lo que también creamos con la palabra y, y hoy en día también con este todo, todo este contenido audiovisual que tenemos. Y es importante no también eh, ver desde dónde lo estamos haciendo, porque exactamente, yo, yo creo que bien dicen que, que se acercan más abejas en un tarro que, que también de la otra forma, ¿no? También lo de ver, como bien lo dices tú. Pero yo me gusta más la forma desde el amor. Claro, sobre todo que... Si, no, si te rompe el alma a ti, pues es que no es tu camino por ahí, está claro, ¿no? Pues entonces, ¿cuál es el camino? <risa> Porque es desde ahí que lo que dices, es desde ahí que vas a inspirar a otros. No de pelearte con algo que te duele a ti el primero, ¿no? Claro. Pues Mariví, estoy súper contenta, pero... Ah. ah, sí, sí, sí, no sé tú. No, iba a decir... Iba a decir que luego te encuentras sin querer, como me acuerdo a veces, en una, en una piscina natural a la que fuimos un verano y de repente había un niño persiguiendo, intentando matar una hormiga roja, estas así una hormiga gordota. Aquí hay unas hormigas que son más gordas que, que las otras, y solo a veces. ¿no? Y estaba intentando matarle la madre, por allá va, por allá va. Y yo me paro digo, porque estaban como, por allá, por allá, dale, dale, mátala, mátala yo. Digo, pero... Y claro, le dije, es que me salió... No, ni lo pensé, ¿eh? Porque intento no meterme donde no me llaman, pero es que ni lo pensé. Y fue como, pero ¿qué te ha he hecho la hormiga? Digo, pero ¿cómo que mátala? Digo, pero ¿qué te ha he hecho la mina Pero déjala vivir si está en su casa. Y le digo, ¿qué te, ¿qué te puede haber hecho una hormiga? Y, y me dice, no, no, es que... Ah, no, es que la madre dice, es que es una de las malas. <risas> te la guardas, porque si te muerde, te duele, pero si te muerde. Y... Y, me, y le digo Pero hombre, mala, mala Que te puede haber hecho una hormiga no? Y se, me acuerdo de la cara de los dos ¿no? De, pues es cierto ¿no? Es que además tenemos, tenemos ideas ahí preconcebidas Porque yo de pequeña También consideraba que esas hormigas Eran malas ¿Sabes? Y, y también en, en mi casa había una araña Y se la mataba Yo ahora no, no mato una sola araña yo le doy la gracia, si me pienso muy mucho, si le, la invito a salir fuera o me la dejo ahí, por si me puede ayudar con, con, la, con equilibrar el tema insectos en verano, ¿no? En fin. Es aprender a convivir y es aprender a convivir, ¿no? Y, y me acuerdo los documentales del National Geographic que a mí me encantaban, pero ahora muchas veces es como y la ballena asesina se acerca a su objetivo y parece que Parece que hay una maldad intrínseca ahí, que es mentira, no es así, no es así. Nosotros nos quedamos con la copla y claro, salimos, si somos la patita al campo, te da la sensación de que van a no venir las hormigas a comerte, las abejas a picarte, las serpientes a morderte, todo va a venir a ti a lo peor. no Cuando en realidad Ahora el, que... el animal más miedo da. Es el más peligroso, es un humano asustado. Ahora que lo dices, este chico Eduardo, que se llama, bueno, el chico Lacandon, me decía mucho eso. dice es que también Hollywood no nos ha ayudado mucho, porque él, por ejemplo, oh. tiene, tiene cocodrilos, él vive en medio de la selva, o sea, tiene contacto con serpientes, con cocodrilos, con todo, ¿no? Y dice, y allá, o sea, sí de verdad que... que a veces siento una compasión, ¿no? por la ignorancia humana, ya, ya ya, a veces ya prefiero no no sentir tristeza ni ira, pero sientes, es terrible como la gente lo que tú dices, no, y es que en ese lago hay muchos cocodrilos y hay que irlos a cazar, pero a ver, o sea, si estás talando y si estás construyendo cerca también de su hábitat, es lógico que el animal va a empezar a salir, por, por comida, por miles de, de, de situaciones, ¿no? Y, y sí, o sea, es que me comentaba, es que también la, la industria de la televisión no nos ha ayudado nada, porque la gente lo que tú dices, parecía que el animal tiene intrínseco el deseo de matar o de comerse, y dice, y eso no es cierto, o sea, eso ni siquiera va de acuerdo, sí, si el humano lo acostumbran a que a lo mejor, él, decía, él me decía algo muy bonito, decía, fíjate, él, la, la naturaleza de los humanos es reservar energía, porque ellos nunca saben cuándo van a, a volver a cazar, si un humano se mete, y en este caso, incluso si le, se le da la, a probar ¿no? cierta comida que ya está, que va en contra de su casa, de su instinto de cazar, pues él se acostumbra y él dice, ah, pues en este río, pues siempre me encuentro un niño, una pierna, por lo más normal es que, que, que lo voy a hacer, ¿no? Dice, pero en realidad los animales, si tú te si tú te fijas, y, y de hecho nos llevó a una caminata muy bonita, donde puedes sentir, y yo no tan no soy tan conocedora, pero él, él, él con el olor sentía que animal había pasado, y te decía, mira, hace unos 20 minutos que este animal pasó, y, y algo muy bonito, y el animal no se queda ahí, no se queda como observarte a ver qué guapo estás. O sea, no, el animal se va, su instinto natural es irse. Y los las personas creemos que, Ay, que el animal va a ir cañando en el bosque y de, de repente te va a salir y te va a comer. Y eso no es cierto. Pues eso, de verdad son estigmas que tenemos bastante ignorantes ¿no? y, que y que terminan acabando con faunas enteras. Aquí pasa mucho con el lobo. Nosotros hay un trabajo que hacemos con la ayuda de los lobos. No ayuda, no el lobo aquí, pero sí una conexión energética con los lobos. Y entonces nos vamos a una parte de España donde siempre ha habido lobos eh, porque, y que hubo un tiempo en que solo los había ahí, pero luego se han recuperado y ahora ya vuelven a estar por la península. Y porque vuelven a estar, pues vuelven, ahora todo el mundo quiere cargarse al lobo otra vez. no Se habían acostumbrado a vivir los, los ganaderos sin lobos y ahora pues quieren cargarse al lobo. Y te hablan del lobo y hablas del lobo y tienes la idea de que si estás en un monte que hay lobos, te van a comer. Por lo que yo he vivido allí, que tampoco es tanto, pero por lo que yo he visto allí, el lobo sí si puede evitarte. Vamos, va a hacer todo, todo lo posible por evitarte. ¿Sabes? Lo último que quiere es encontrarse contigo. Y el primero que se asusta, ¿sabes? Es el, como me cago en jet, ya me han visto. <ríe> ¿no? Y intentará irse por otro lado. No... No, la naturaleza no... Es que es lo que te digo. El, el, el animal más peligroso es un humano asustado. Ese sí que te lo encuentras y no, ni razona, ni, ni piensa, ni se da cuenta que no le vas a hacer nada. Sino que le preguntan a las cucarachas. ¿No? Sí, es verdad. Y que por, fíjate que yo también, algo que a mí me gustaría mucho es esta parte también de animales que se nos hace normal matar, ¿no? Yo vivo aquí en una zona de, se llama Cuernavaca, y es un lugar bastante, pues hay mucha fauna, ¿no? Es mucha, muchas flores, vivo, yo vivo al lado de viveros, y es normal tener muchos animales, y es cierto esto de que a veces uno ni siquiera se cuestiona, lo que decías de la araña, es normal a veces que, no normal, porque suena también ya no tan bien esa palabra, pero, nos es bastante cotidiano, que dices, bueno, pues esto, no sé, las cucarachas, los ratones, eh, toda esta serie de animales que uno dice, pues es que hay que matar, cuando tú los veas los matas, ¿no? Y yo también que he aprendido mucho en, a mí algún método que me ha gustado mucho es el de hablar, o sea, el de decirles, me acuerdo encontrar un ratón, y me acuerdo que una vez, justo, esto tiene, ya no siento vergüenza, pero siento compasión, porque sí, sí lo hice, pues una vez una trampa, esto ya tiene, como, no sé, tiene ya un tiempo, y me dio tanta tristeza cuando encontré al ratón vivo en la trampa y que, que se quiere despegar de ahí, de verdad que me rompió el alma. Y me acuerdo que mi esposo me ayudó a, a despegarlo, que aparte fue, o sea, dificilísima, porque él sufría y nosotros <risa> sufríamos, ¿no? Gritaba él y gritaba, gritaba el ratón y gritábamos nosotros, porque pues, era muy impresionante. Hasta que le dije, mira, esto es lo que te le digo, yo no, yo no estoy en contra de ti. Y nada, le dije eso, nada más dile a tus amigos que aquí no se acerquen, yo no voy a volver a poner una trampa, pero por favor tú no vengas aquí a destruir nada o algo, y, y, y tener como, esta, como este, el ganar-ganar, ¿no? El, puedes aquí agarrar de esto, pero pues, no me destruyas también esta, o no me comas esta, la arroz, porque no me ha pasado eso. Y cuando uno empieza a tener este, claro, hay mucha gente que te tacha de chiflado, ¿no? A mí yo le digo a mi vecina, pues dígale que no, que no póngale una esquinita, ofrézcale fruta o algo, pero de verdad que la mayoría de la gente sí te dice, ay, no, ¿cómo crees? O sea, hay que llamar al, al de las a fumigar y, y es cuando dices qué clase de respeto como humanidad también podemos exigir cuando ni siquiera damos cabida que puede puede existir esta pues sí esta alianza entre el reino animal y nosotros ¿no? bueno de hecho y aquí voy a meter una pero es que hay que meterla ya eh, de hecho quién nos dice a nosotros que no se nos haya enseñado esto ¿vale? Precisamente para permitir que nos hagan lo mismo a nosotros, porque hay, las leyes naturales funcionan así. O sea, lo que no quieras es que te hagan a ti, no lo hagas tú. Porque si lo estás haciendo de alguna manera, también estás permitiendo que te lo hagan a ti. Y te lo están haciendo. ¿Vale? Que estamos hablando aquí de energías, ¿vale? Y no estamos entrando y no vamos a entrar. Porque no queremos entrar ahí, pero... Pero, en fin, que, que no se vea no quiere decir que no ocurra, ¿sabes? <risa> Entonces, yo creo que nos tenemos que cuestionar ahora. Estamos descubriendo, estamos descubriendo esta otra manera de relacionarnos. Vamos a descubrir un montón de cosas que pasan y no sabíamos que pasaban porque no nos dábamos cuenta, porque no poníamos atención en nuestro sentido. Y ahora cuando descubramos que las cosas que van pasando y nos demos cuenta de cómo... Llegamos a, ¿Cómo hemos llegado cómo, ¿Cómo hemos llegado a ignorarlo? Porque ya antes no lo ignorábamos De repente hemos tenido esta etapa En la que lo hemos estado ignorando Hasta un punto es esa parte Natural de estar en el tercer chakra Pero aquí lo suelto ¿Sabes? Hay otra parte que no es eso Hay otra parte que es Que hay quien se ha aprovechado de ese momento En el que nosotros estábamos Para meter ideas De creencias total que nos alejan y nos separan de la posibilidad de volver a todo esto. Claro, si es más lejos, si la telepatía, aunque sea una palabra griega del griego antiguo, decidimos que no existe, ya me dirás tú qué hacían los griegos antiguos con una palabra sobre algo que no existe, pero bueno, eh, si la telepatía no existe, ¿cómo voy a, ¿sabes cómo voy yo a pensar que eso que me ha pasado con mi madre o con mi perro o tal? Es otra cosa que no sea casualidad. ¿no? Si, bueno, y, y, to, y todas estas cosas, si yo de repente empiezo a pensar que, no sé, pues eso, que el, el, el matar para defenderme yo es la única manera de sobrevivir, ¿no? Que el mundo se, vive, el mundo se rige por la ley del más fuerte, ¿no? En toda esta historia. Eh, y cosas así. Pues ya, eso me está modelando ya mi pensamiento para que no vea otras posibilidades y otras soluciones que a lo mejor están ya ahí, están en mí, de hecho. Ahora, por eso lo de Planeta Libre que bien puesto hasta el título, porque es que realmente empezar a, a llevar nuestra sensibilidad, nuestra conciencia, nuestra sensibilidad, ¿no? empezar a percibir más desde el sentir y tomar conciencia de cómo es vivir desde el sentir nos libera. Nos libera de todos esos sistemas de creencias Que solo se sostienen En nuestra mente Y con neuras Y de hecho por eso nos enferman tanto Pero luego cuando empiezas a sentir dices, pero esto no No tiene No, no se sostiene por ningún lado Es como una pompa de jabón que llevará en la cabeza Todo el rato y no me diera cuenta Y vivo en mi pompa de jabón y no me doy cuenta Oye, Mario ¿Tiene y es momentos estupendos? Y es que yo creo que hasta a veces se tiende a ridiculariz ridicularizar este culizar. Bueno, sí, bueno, eso me entiendo. O sea, este este tipo de cosas, porque yo me acuerdo, y esto es una cosa que me pasó a mí a nivel personal, que cuando yo empecé a dar en, en como cursos de todo esto del empoderamiento femenino y cosas así, un esposo de una chica que empezó como que a ver cambios, empezó a decir, no, como que aquí no, esto no me está gustando, que ella que empiece ya a tener poder, ¿no? A empoderarse, pues. Y me acuerdo que yo utilizaba, pues obviamente me gustaban mucho varias técnicas, y, y me dijo que, ¿cómo me acuerdo que me dijeron que yo era bruja, no? Y en su momento yo me acuerdo que a mí me dolió mucho, y dije y yo, y yo después pensaba, ahora ha pasado y lo veo y me da risa, y digo, pues qué honor, ¿no? Qué honor que me digan bruja, porque uno se piensa que a veces también este tema de, ay, que los brujos y los chamanes, o sea, se tiende mucho a ridicularizar todos este, estos temas, pero en realidad también eran gente sabia y también eran, por ejemplo, en el caso de, de muchas brujas, había muchas mujeres muy poderosas que, que sabían, que sabían de, de todo, bueno, que eran sensibles, volviendo a tocar el tema, y, y tenían muchos campos, el campo de la medicina, el campo de, de la mediunidad, el campo o sea, de, de hablar con la naturaleza, de curar con las hierbas, y ahora me pongo a pensar y, y ahora me da risa, o sea, si alguien me volviera a decir, ay, pues es que eres una bruja o algo así, me da risa porque... ¿Cómo a veces ¿no? pensamos que nos están diciendo, nos están insultando, no? Y, y, quiere, y, y por ejemplo, cuando yo tuve una experiencia de ayahuasca, justamente fue uno de mis primeros, bueno, fue, podrá decirse yo, mi despertar espiritual. Y también cuando salí al mundo, y justo lo platicaba con la persona, quiere salir y a todo mundo andas queriendo convencer, porque digo, para ti es, bueno, al menos mi experiencia fue, vaya, o sea, no, no te voy a decir que fue lo, también cosas solo, cosas bonitas, también fue contactar con mucha pues sí, como muchas cosas que yo traía, pero para mí me reconectó con la vida. Y platicándolo, la gente vuelve a lo mismo, ridiculiza estos temas de, ay, pero las drogas y eso no, ahí te vas a morir. Y, y yo al menos así de, pues yo que conozca, nadie se ha muerto por tomar ayahuasca, ¿no? Pero este sí es muy importante, ¿no? Que cómo no, no nos cuestionamos estos estas cosas que se dicen de, de, de abrirse a este mundo de lo sensible, de lo invisible. No sé si se ve, es que tengo aquí a mi gata, no sé si se la ve, pero está en mis piernas así, mirándote con una atención. No <ríe> ah, ya, ya, ya, ya se ha tumbado, pero mientras hablabas estaba. Mm. <ríe> Le está encantando la charla. Pues eh, eh, sí, efectivamente, pero claro, pues a eso me refiero. Se ridiculizan. Mira, no sé si era. Creo que era Churchill que decía. Que las únicas mentiras, las únicas verdades que hay que esconder son las pequeñas verdades. Porque las grandes verdades ya se encargan la masa de, de, de ridiculizarlas. ¿Qué fue? Político, decía esto. <ríe> o sea que imagínate. ¿no? Y yo ahora mismo, con todo lo que lo que sé y lo que me quede, ¿eh? pero con todo lo que sé de lo que realmente es esto y de dónde de lo que pensamos que es, que te digo que hay una, hay un gran camino entre una cosa y otra, pero mucho. Y veo hacia dónde se están moviendo las cosas y hacia dónde nos intenta llevar la naturaleza, que también hay mucho camino, mucho, y me doy cuenta de que, ay, es que se me ha ido un poco como, como lo quería decir, ¿no? Pero... Bueno, por otro, me doy cuenta de que realmente, o sea, lo que, la naturaleza nos, lo que a la naturaleza nos lleva es, es la solución, no es que sea la solución, es que es nosotros, porque nosotros somos naturaleza. Eso sí que no tiene sentido, intentar que, fíjate, es otro de los aprendizajes que nos, han, que nos cuelan ahí una y otra vez, ¿no? Es, sin ir más lejos, estos es documentales del National Geographic, pero... La ballena asesina, el, el, el peligroso peligro lobo, el no sé cuántos y tal, ¿no? Y parece que la naturaleza, o oh, qué miedo me da. Cuando tú eres naturaleza, se nos está olvidando. ¿Sabes? Tú no puedes tener miedo a la naturaleza, eres naturaleza, eres uno con ella. Ella no se olvida, ella lo sabe. Todas las propuestas que la naturaleza nos hace, no es que nos haga propuestas a nosotros. Es que es lo que somos, ¿no? Es, es nuestro camino. No, nuestro único camino en armonía y en salud. Todo lo demás son cosas aprendidas que lo único que hacen es, enfa es enfadarnos, iba a decir, también, pero enfermarnos. No. Pero, enfadarnos claramente. Mira cómo está la gente últimamente. No hay quien, le, no hay quien sople sin que alguien se enfade. En fin. <risa> En fin, ya. esto que dices de este momento que, que estamos viendo como humanidad, también yo he podido ver eh, cómo hasta ya entre nosotros nos tenemos miedo, ¿no? Porque a mí sí me parece impresionante que la otra vez también me pasó, ¿no? Estaría alimentado tapabocas porque tienes que entrar, ¿no? A todos lados así. Y esternudé, esternudé porque venía de correr y pues me dio el frío. Y, y, y así la gente, ¿no? O sea... Así, casi me sacaban de, con la mirada del lugar, ¿no? Y, y primero me enojé, como bien lo dices, pero vaya, o sea, después llegas a tu casa y llega una sensación, no, y te tengo otra peor, creo que ese mismo día me caí, me caí y nadie, antes la gente corría a levantarte, pues ese día así como que todos me veían desde desde lejos, como que no me podía levantar porque, no sé, ya, no ya no te puedes ni tocar, ¿no? Y sentí una profunda tristeza, ¿eh? Sí te puedo decir que, que llegué y sentía ganas de llorar en la calle, pero sí deberíamos replantearnos, creo que también, hasta dónde nos estamos dirigiendo como humanidad con todo esto, ¿no? Pero pues, ya ser, este también ya es otro tema y no sé, pues, ahora sí que como individuo. Mira, mi perro me decía, mi perro me solía decir, cuando yo decía, jo, ¿cómo puedo hacer para abrir más conciencias, no? Llegar a más gente, abrir más conciencias, mi perro me decía, no son conciencias lo que hay que abrir. Lo que hay que abrir son corazones. Y si la conciencia después ya se coloca. Ah, oh, qué bonito. Te voy a copiar y sí. <risa> Tú di que era de Gasby. El no es mía. Ah, Gasby. La, y, la, la, pues... y, y tienes todo el permiso. <risa> Pero no sí, Lo eso lo decía. Y, y, y yo he comprobado que efectivamente así es. Son los corazones, los corazones los que se tienen que abrir. Desde la mente podemos filosofar y darle vueltas y darle vueltas, pero no hay cambio real. ¿Por qué? Pues porque la mente realmente no sabe conectar con, con, es, con, con lo que nos libera, que es a través del sentir. Y la mente no siente. Luego ella no puede hacerlo. Ni siquiera lo entiende realmente. Porque no lo experimenta y no lo entiende. ¿Qué pasa? Que como estamos acostumbrados a resolver todo desde la mente... Pues entonces es como, vale, sí, ya entiendo que la mente no lo entiende, pero entonces, ¿cómo? Y me quedo pensando, pues no, pensando no, sintiendo. Y por eso esa vuelta al cuerpo, que, que por otro lado es que es inevitable, si te fijas, es la gente más joven bailan todo el día, o sea, hay un montón de gente bailando como locos, no es de ahora, desde hace unos años ya, eh, ya no solo el yoga, sino pues eso, el baile, el tal, baile es corazón y, y, y cuerpo, ya está ya está, es inevitable, nos sale de dentro porque es eso, porque es evolución y es naturaleza, nos va a salir igual, entonces y te digo incluso solos que sí, o sea, todo esto retrasa porque retrasa pero no impide no impide, porque el trocito de, de tierra lo tengo la sensibilidad la tengo me pueden dejar sola en esta casa que la, la tierra Sigo en la tierra, me sigue moviendo la energía, sigue llevando mi conciencia hacia el corazón, esté solo o esté acompañado, el cambio se va a dar. La cosa es mantenerse sano, conectado con el cuerpo, aprender a gestionar la energía para poderte mantener sano y poder vivir el cambio. Porque así lo que puede pasar es que no, no sepas gestionar toda esta energía ni toda esta vulnerabilidad, toda esa sensibilidad y te achicharres pues eso, tanta gente por ahí viviéndolo como una herida abierta, ¿no? Pero no, no es una herida abierta, es el principio de algo precioso. Y tenemos solo tenemos que aprender a, a gestionarlo. Claro. Sí. ¿Quién nos dice? Jo, pues te no. agradezco mucho, mucho, mucho esta invitación y poder hablar así, de abiertamente de este tema. No, muchas gracias a ti, Mariby, por haber aceptado estar aquí. Eres una persona que, la verdad, eh, eh, no, a veces no sé si esté bien hecho admirar, porque al final, eh, pues también, como decías tú, no, a veces uno los pone en un pedestal, pero no lo digo desde ahí, lo digo desde el profundo trabajo que haces, desde el profundo, desde hacer una de las pioneras, yo me atrevería a decir, porque te encontrás un tiempo en, en formar este tipo de cursos, de, de podernos sentir que todos podemos llegar a, a recuperar esta esta capacidad ¿no? de, de conectar en pocas palabras con la vida ¿no? y poder vivir de una forma mucho más amorosa y mucho más digna y en todos los todas las palabras que se puedan decir que tienen con, que ver con la naturaleza humana que yo sigo teniendo fe que, que podemos, eh, pues como esta película que yo te lo decía, ¿no? Ya cada vez que la veo digo nos falta ya poquito, nos falta poquito para también tirar todos los micros, para, para hacer esta revolución ¿no? de, de, de una forma más amorosa. Muchas gracias Maribel, es una persona que de verdad este, haces un trabajo precioso y muchas gracias por haber aceptado. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y de verdad que he disfrutado mucho esta charla contigo. Y se nota que, que, que, que conectamos, que estamos hablando de lo mismo y que conectamos con desde ese punto de sensibilidad. Da un gustito da un gustito ver que vamos, nos vamos encontrando en el camino. La verdad es que sí. Te mando un beso muy fuerte y gracias de nuevo por la, por la invitación. Gracias, Te mando. Yo también un abrazo a todos, también tus compañeros animales y muchas gracias a todos por haber estado aquí. Eh, vamos a guardar, yo voy a dejar guardado el like por si no comenzaron después. Gracias, Mariby, un abrazo. Adiós a todos. <risa> Chao. Chao.